Aquí en De Mañana, y como siempre, hay temas pendientes y también calientes. Ahora nos toca Yerjan <risas> con su tema principal. Gracias, gracias, Fulvio, y a todo el equipo de, de mañana y a la gente que nos está viendo. Quiero saludar de manera especial a una televidente eh, que nos vio hace unos días y nos dijo: Yo no me pierdo el programa. Y que le mando saludos a todos ustedes. Y a la señora Vivian. Ella es, eh, tiene un negocio de, de venta de empanadas, que no voy a decir el nombre, naturalmente, porque no paga publicidad acá. Pero saludo para Vivian y para toda su familia, eh, que tiene Ellos se dedican a este tipo de negocio a de mí, venta mí, de empanada, de empanapisa, como se dice. Ah. Ya la gente sabe más o menos a quién yo me refiero. Así que saludo para usted, Vivian, y para toda su familia, y también para todo el equipo. Eh, a propósito de, de los temas actuales con relación a, la, a lo que tiene que ver con la parte política, en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes los resultados de la encuesta que hizo el Centro Económico del Cibao y nosotros, gracias a mi esposa, la licenciada Rosmira Esteve, que me preparó unos gráficos para nosotros poder hablar de estos eh, eh, numeritos que, que dio como resultado de esta encuesta. Interesantísimo. Esta encuesta se hizo del 3 al 5 de noviembre, lo que significa que es la última que se ha hecho en la República Dominicana y precisamente después de las elecciones primarias del PRM y del PLD. Se hizo a un universo de 1.400 ciudadanos, todos mayores de 18 años. Y vamos a ver la primera pregunta. Se le preguntó a la gente, eh, en primera vuelta, ¿por quién usted votaría entre Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Ramfi eh, Trujillo Domínguez y Guillermo Moreno. Vamos a ver, muchachos, la gráfica. Mírenla ahí. El 42.9%, es decir, el 43% dice que votaría por Luis abinader Frente a un 31%, que dice que votaría por Gonzalo Castillo y un 18%, 18.4% Leonel Fernández, frente a un 3.8% Ramfit Trujillo y un 1.9% de Guillermo Moreno. Y aquí yo voy a hacer un, un paréntesis. ¿Qué pasó eh, con unos amigos que decían que supuestamente, ojo, estoy haciendo un análisis con relación a la política? Decían de que fulano no prende. Ahí está claro, según esa encuesta, no yo, cuáles son los candidatos que no prenden en la República Dominicana. Guillermo Moreno, aparentemente, no prende. Lo, lo, lo doloroso, lo lamentable de esa, de esa información que tú traes, uh -huh. que Randy Trujillo este es encima. Sí. Sí. un aventurero, un improvisado, un tipo que no sabe nada de lo que pasa en este país, tenga 3.8. 3.8. Estamos sí, hablando de un 4%. es increíble. Entonces, Frente fíjense. a Guillermo, que es un gran muchacho. Sí, pero, que pueda tener sus errores, pero Guillermo es un gran candidato. Pero Guillermo y tiene no, ha punto, logrado, no, eh, eh, no ha logrado no conectar aprendido. con la sociedad. No, exactamente. No ha, no ha logrado conectar con la sociedad. Entonces, fíjense ustedes que a propósito de lo que decía Carolina, en el caso de Gonzalo Castillo, que decía, es un candidato que no prende. Pónganme la imagen para que ustedes vean. Por eso que no podemos hablar aquí eh, así como. Eh, puedo porque mira, Gonzalo frente a Leonel le lleva cuántos puntos ahí. Sí pero, pero, sí, pero acuérdate que Gonzalo tiene detrás la parafernalia no, del poder. es que eso no son elecciones. No, Le no, preguntaron no, a la gente: no, ¿Pero un momentito? Tiene detrás no, la no, parafernalia no. del poder. No, eso, no, eso mira, se mantiene. No, no, ahí no la se gente, la ahí gente no se vota el... por el poder. No, pero oye, pero, la oye, gente se acerca más al poder. Pero, Está oye, motivada a acercarse más pero al es que poder no preguntaron por el que al que no lo tiene. Preguntaron por ellos. Preguntaron por Luis Abinader y preguntaron por Gonzalo y Leonel, y fíjate los números, significa que Gonzalo ahora mismo, de tú a tú frente a Leonel, está mejor posicionado, pero de todos el que está mejor posicionado es Luis Abinader. Seguimos entonces, con relación a, a por ejemplo, si no hubiese un ganador en la primera vuelta, según lo que eh, dijo la gente, ¿cuáles dos usted cree que pasarían? Míralo ahí, eso lo dijo la gente en el imaginario. Luis Abinader y Gonzalo Castillo, un 55.10%. Eh, 55 es decir, el 55% dijo que, que van a pasar a la segunda ronda Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Eh, un 20% dice que van a pasar Luis Abinader y Leonel Fernández. Y un 12% dicen que Gonzalo y Leonel serían los que pasarían. Significa que la gente está clara que... De no haber un ganador en primera vuelta, quienes pasarían a la segunda ronda son Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Ojo, eso es en función a esa encuesta del Centro Económico del Cibao. Vamos a continuar. Pero mira, eso que tú acabas de demostrar de es exactamente el, el slide anterior. Ahí sí. no hay diferencia. Cuando tú analizas ese slide, o sea, esa, uh -huh. esa, sí. esa gráfica, y analizas la gráfica anterior, es la misma. Claro. Es la significa, misma gráfica. Lo que, lo, lo que significa que Luis Abinader y Gonzalo Castillo son, lo, son los dos candidatos que están mejor posicionados en esta... En esta aparentemente, este, aparentemente, aparentemente. Aparentemente. Ahora mismo, aparentemente. según aparentemente. En esa encuesta. Ahora bien, eh, otra pregunta que hicieron eh, estos encuestadores, dice, ¿y si los candidatos a la presidencia de la República fueran solo dos, Gonzalo Castillo y Luis Abinader? Eh, no, eh, me volaron una muchachos. Eh, se volaron una, creo, eh, los muchachos. Eh, vamos a ver. Ah, bueno, ahí, ahí está. Si fueran solo dos los candidatos, entonces, mira la diferencia. Luis Abinader con un 58.80%... Ya o sea, estamos hablando de 60%. 60 eh, eh, 59%. Frente a un 34.50% eh, eh, de Gonzalo Castillo. Estamos hablando de una diferencia de 24 puntos. ¿Son los votos del PLD, los de Gonzalo Castillo? Los de, de, de 24 ¿Eh? puntos. Los votos, duro. los votos duros del PLD, que es lo que tiene Gonzalo Castillo. Eh, ahí está. Y un 4.60% no votaría no por dos. ninguno. Y un 2.10% no dice sabe. que aún no sabe. O sea que ese 2% no, se, no representa prácticamente nada para eso. Ahora bien, dice, en otro escenario de primera vuelta. A Gonzalo le se le, una pela se le, preguntó, sí, sí. Eh, eh, eh, se le preguntó que si los candidatos fueran tres, por ejemplo, si fuera Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Luis Abinader, ¿por quién usted votaría? Entonces, Luis abinader se mantiene Puntero, con un 48.20% frente a Gonzalo No, Aquí sube, eh, si tú te fijas, aquí sube, Abinader sube sí, un poco. Sí, pero cuarta del margen de error que hay. Sí, pero está bien. Siempre pero, hay un margencito eh, de 5%. Esto. si son ellos tres, Luis Abinader sube, Gonzalo baja y Lionel se mantiene igual ah. con el 18%. ¿Lo ves? Sí. Gonzalo bajó de un 34% a un 29.10%, bajó 4 puntos y... Eh, Luis abinare sube 6 suma sumas sumas ahora Leonel Fernández y Luis Abinader Para que tú veas lo que va a pasar con Gonzalo Castillo Y el resto de... eh, eh, No, porque tú lo viste ahorita eh, Por ejemplo, en el caso de que solamente sea Luis Abinader Y Gonzalo Castillo No, no, pero suma a, Le a, a Leonel con Luis Es que tú no lo puedes ver así No, no, es que tú no, no pero, lo puedes pero te sumar estoy diciendo Hazlo mentalmente, eh... mentalmente Para que veas eh... cuál puede 74. ser Entonces, Para que veas cuál puede ser El panorama electoral real De la República Dominicana en los próximos meses eh, En este caso Vamos a ver Dice ahí eh, otra, otra pregunta que se hizo. Eh, dice, ¿considera usted que habrá eh, un solo eh, un candidato presidencial que gane en, esta, en, la, en primera vuelta? Dice que el 65% piensa que sí, que habrá un ganador en primera vuelta frente a un 24% que dice que no y un 10% que Pero dice no que puteo. no sabe. Ahora bien, cuando se habla de cuál es el problema que más le afecta a la gente, atención... Miren los problemas que, según esa encuesta, más le afectan a las personas que, que fueron encuestados. Un 33% de los encuestados dijo que el, el principal problema que le afecta es la delincuencia y la inseguridad. Un 20% dijo que el alto costo de la vida, ahí están los dos, eh, y entonces el 14% .90% dice que la corrupción. Mira los tres principales problemas de la República Dominicana. Sí, Exactamente. pero mira, mira dónde está la corrupción, que pudiera sí, ser el tema principal. Que pudiera principal. ser el principal, que es el que provoca la delincuencia, la inseguridad, el alto costo de eso la mismo vida, pasó en la, la es, y, y los apagones. Eso mismo pasó en las elecciones anteriores. Que el tema de la corrupción, cuando lo medían las encuestas, salía siempre chiquito. Mira, por ejemplo, el caso de los apagones. Parece que a la gente no le importa mucho. O, o no, se ha ido resolviendo esa parte. Este es un porque país solamente que la un gente 3. dice: Ese es su se la está buscando. Que... Y si yo me acerco él, al tipo que está corrompiendo, se me va bien. Con relación la gente al, piensa voto, de esa forma. al voto automatizado, vamos a ver. Con relación al voto automatizado, eh, mira lo que la gente dice. Eh, ¿está usted de acuerdo con el, con el voto automatizado? Un 48.10% dice que sí y wow, un 48.10% dice que no. Que la vaina está, está dividida. O sea, hay un empate ahí. Entonces, lo último eh, es con relación a la aprobación del gobierno de Danilo Medina. Miren eso. El nivel de aprobación, ojo, eso no soy yo que lo estoy diciendo, eso lo dijo el Centro Económico del Cibao. Eh, creo que hay un error en la imagen, hay un error en la imagen, en la, en eh, la, gráfica, en la gráfica hay un error, de la derecha. pero es prácticamente un empate, no sé qué pasó sí, ahí, un pero hay un, eh, dice el nivel de aprobación del, de la gestión de Danilo Medina, un 48.40 lo aprueba frente a un 48.20% que lo desaprueba. Hay un error ahí en la gráfica, pero eso es prácticamente la mitad y mitad. Eh, ¿A qué tú crees que se debe eso? A los 11 millones de pesos diarios en publicidad y propaganda. Puede ser, pero también hay que destacar que hay un sector de la población que se ha beneficiado, si se quiere, del gobierno de Danilo Medina pese a la corrupción que hay sí. que por ejemplo como es el caso de la, la persona por ejemplo que tienen hijos en la jornada atendida la persona por ejemplo que tienen, que lo, están que tienen usados, gala, lo que tienen el tiene Bonogal, el Bonoluz bono la persona que se han beneficiado claro. con relación a las estancias infantiles eh, los ingenieros que antes recuerden que las obras eran entregadas grado a grado y ya luego muchos ingenieros han sido eh, beneficiados con los sorteos de las obras aunque no le paguen pero bien, eh, muchos de ellos han sido beneficiados y quizás por ahí va la cosa. Eso ya había que estudiarlo de manera un poquito más profunda. Yo quiero invitarle para terminar a ustedes a, a leer un escrito que hizo Juan Tomás Tavares de Acento.com que habla del gancho de los resultados rápidos con relación al voto automatizado. Y yo estoy de acuerdo con él. Él plantea eh, que la Junta Central Electoral más en las próximas elecciones, en el caso de utilizar el voto automatizado, Debe procurar, en vez de, de querer dar los resultados rápidos, de que sean confiables y que sean eficaces. De, ¿En qué sentido? Primero, antes de comenzar a emitir los boletines, que hayan sido cerrados todos los centros de votación, que no haya nadie votando y que se haya hecho el conteo manual de todos, del 100% de los votos. Y una vez se ha hecho el conteo manual del 100% de los votos en los centros electorales, y se hayan ya levantado las actas, entonces que comience la transmisión de los datos, porque ciertamente eso pudiera eh, eh, trastornar lo que es el voto de mucha gente que, que aún se mantiene en la fila y provocar también algún tipo de confusión. Porque si tú diste unos resultados que después no se concuerdan con los, con el voto, eh, con el conteo manual, entonces eso pudiera traer a confusión. De manera bueno. que yo creo que la Junta Central Electoral, en caso de aplicar el voto automatizado, debe tomar estas eh, medidas eh, correctivas de lo que pasó en eh, las elecciones primarias pasadas y tratar de que en esta ocasión no pase lo que pasó en las anteriores. De mañana.